de la capital y yo cuando habían sesiones que en ese tiempo eran todos los jueves sesiones que comenzaban a las 10 de la mañana y terminaban a veces hasta las 4, 5, 6, 7 de la tarde yo le puedo a algunos regidores que uno se deleitaba con el dominio técnico eh, eh, eh, de esos regidores y las discusiones ricas que se producían allí sobre distintos temas, por ejemplo, había un, un regidor que era del PRD, eh, Isidro Santos Camilo, ellos pertenecían a la comisión de planeamiento urbano, estaba la arquitecta Alma Fernández, que yo creo directora del INVI, bueno, habían, era una comisión como de siete, porque el, el ayuntamiento se divide en comisiones, comisión jurídica, comisión de obra pública, comisión de planeamiento urbano, eh, de medio ambiente. Eh, o sea, son las comisiones que tratan los diferentes temas y entonces ellos rinden un informe a la sala y la sala, después que se, esa comisión le da el visto bueno o no le da el visto bueno a un proyecto, entonces la sala finalmente... Eh, Aprueba o no el proyecto en cuestión. Pero yo le quiero decir que yo me deleitaba con el dominio técnico y la sabiduría de esos regidores. Rafael Díaz Filpo, que hoy es miembro del Tribunal Constitucional, que independientemente de cualquier razón de política, el tipo dominaba. Ahí había un tipo llamado César Vidó, que fue gobernador por Salcedo, un regidor con todo, que fue presidente del ayuntamiento de la capital, igual que Rafael Díaz Filpo, Fabio Ruiz. O sea, esos tipos, tú te dabas banquete. Pero este grupo de analfabetas que van de a las capitulares sin ningún conocimiento de nada. Tú le planteas un tema de medio ambiente. Tú le planteas un tema de obra pública, de, de, de lo que sea, y no te van a hablar porque no saben de nada. Porque esta mierdería se ha, perdónenme, esto se ha vulgarizado y se ha cualquierizado. Cualquier loco aquí es regidor y es diputado y es senador sin ningún conocimiento. Esto es una vaina que lo que es una vergüenza. Buenas tardes. Buenas. Buenas, adelante. Buenas. Sí, le escucho. Buenas. Ya, ya va a okay, no. eh, eh, Miren, señor, entonces. Oigan esta vaina. Los burdos que han llegado a la política aquí, que aquí tiene que haber de este pueblo una reacción, señores. Miguelín Díaz Alejo, que va a cumplir 26 años en ese ayuntamiento. Y que ha sido gesto de grandes escándalos, de grandes escándalos ha sido Miguelín esto. Ustedes saben qué maniobra acaba de hacer Miguelín. Pero señores, pero uno, uno, uno, dice que viene bien aquí, pero uno tiene que indignarse y tiene, y tiene que, que encolerizarse. Miguelín ha puesto en la alianza, eso es, es otra de la de la indignación que tiene en Manuel Trinidad. Oigan esto, señores, Miguelín ha puesto que va aliado el Partido Reformista con el PLD, el hijo de él, un hijo que puede tener todos los méritos y todas las cosas, de candidato a, a regidor. Y él, Miguelín, se puso de suplente. ¿Saben para qué? Para si el hijo gana, renuncia y diga, oigan, por Dios, pero hasta... ¿Y, pero y qué, qué le ha hecho Macorís a esta gente? Para que lo traten así, señores. ¿Qué maldito daño le ha hecho Macorís? Para que esta gente se burlen. Y no hay una reacción, porque Miguelín sabe que él no puede ser candidato para nada. Entonces pone el hijo para que el hijo renuncie y él vuelve porque parece que Miguelín no puede vivir. Mi amigo Miguelín no puede vivir sin ese ayuntamiento. Pero ¿y qué es lo que tiene? ¿Cómo era que decía un disco? ¿Y qué es lo que tiene negro ¿cómo es? ¿Qué es lo que tiene ese ayuntamiento que, no, que tiene que estar ahí? mira, imiten a la Vicollado que dijo, no, yo no voy a aspirar. pero estos tigres tienen 20 años, 30 años y quieren seguir yo tiene 80 años en España, ustedes vieron los otros días, Álvaro Rivera un muchacho de 40 años el partido del ciudadano tuvo una debacle electoral y ese tipo se retiró y renunció pero aquí no Aquí estos tipos duran 40, 50, 100 años. Y cogiando como andaba Balaguer ciego y vuelto una momia. Con 90 y pico de años, casi 100 años. Señor, y miren Balaguer, una momia, una momia. Persona más en esta selva. Porque esto es una selva, esto no es país, esto es una caricatura de país. Esto es una selva. Porque tiene que ser una selva que todos estos carajos, ¿Salen de capir y la gente no le dice que no? Esto es. Claro que yo, claro que yo sé que es eso. Buena. Buena, buena. Mamá, es sí. que ya él no puede vivir sin esa teta, ¿tú sabes? Ah, sí. Eso, que él, si él tuviera un chin de vergüenza, porque es un ladrón declarado en este tratamiento, si él tuviera un ching de vergüenza, después de las 27 pasara, pero imagínate tú, eres formita de la peor cabaña que podía haber. Está bien. Coño, pero una cosa, señores. Esto, esto es una vergüenza. Esto, esto es una vergüenza, señor. Una vergüenza. Buena tarde. Buena tarde. Buena. Sí, buena. Buena. Sí. Buenas. Buenas. Sí, le escucho, hable. Sácalo. Vamos con este. Ramón, okay. buena. No, hermano, Ah, pues espérese, hable rápido porque el tiempo en televisión es oro. Oiga, todos estos partidos son porquería todo, porque el, lo de Miguelín es con el grupo Leonés y en el PLD también hay un grupo loco que pusieron, y el PRM, y los reformistas, y los binchos, y todo, todo es una locura. Lo que está pasando en este país va a haber, lo digo yo, un antes y un después con todos estos aspirantes sin condiciones, la cualquierización en su más. Alta expresión de la política y de los aspirantes porque es que como ven que un fulano entre a los seis meses y es rico y no le pasa nada, ya ser político aquí, óiganlo bien, es mejor que vender droga, tú te haces más rico con el político y no tienes problemas porque no están preso buena tarde.